Hola, hola, mi nombre es José Precioso y hoy quiero compartirles el por qué me siento tan feliz y agradecido. Hace aproximadamente dos años me encontraba en un país el cual no es el mío, prácticamente solo, en una situación bastante complicada, perdido a la deriva, sin un propósito, sin un porqué. En ese momento aparecieron Andrés Larrota y Mariana López de Barth. Recuerdo haber tenido una llamada con Andrés en la cual él me cuestionó muchísimo. Me hizo una pregunta: José, ¿tú lees? Y le dije no, me dijo empieza a leer 10 páginas de un libro al día No les voy a mentir, no empecé leyendo 10, empecé leyendo 5, 6, 7 Pero estas 5, 6, 7 páginas hicieron un cambio en mi mentalidad bastante grande Luego tuve la oportunidad de hacer el plan de 30 días para la abundancia En este plan empecé a trabajar mi declaración a profundidad Empecé a trabajar mi mapa de sueños Empecé a escribir de manera específica mis objetivos Empecé a visualizarlos y todo empezó a darse Gracias a este plan Encontré mi propósito, me di cuenta que a mover a las personas, lograr sus objetivos es algo que me llena de felicidad. Luego tuve la oportunidad de unirme al equipo de Mi Mentor Pro, de ser asesor de éxito de Mi Mentor Pro. Hoy en día soy asesor de éxito de Mi Mentor Pro y he cumplido meta tras meta. Y una de las más grandes metas es tener un departamento en Medellín. Una vista increíble, o sea, literalmente como lo había visualizado estando junto con mi pareja y mi mascota, son que son mi familia. Estoy muy feliz y agradecido con Andrés Larrota, con Mariana López de Bar por formar parte del equipo de mi mentor pro, por ser asesor de éxito de mi mentor pro. Y estoy seguro, cada día de mi vida, que hoy es el mejor día de mi vida.